Hola, hola, ¿cómo están? Sé que hago en vivos casi nomás para lo de mi programa. Después de ahí ya casi no, no hago en vivos. Sé que les prometí que voy a estar haciendo más en vivos y a veces me ha resultado un poquito difícil. He estado trabajando bastante para traerles nueva música. Eh, he invitado... A, a mis fans que son los que más me interesa que, que sepan sobre, sobre esto que voy a publicar el día de hoy, más bien de lo que voy a hablar el día de hoy. Estoy, quiero hablarles sobre la verdad, de, de por qué me he alejado mucho de las entrevistas, eh, porque me he alejado mucho de las de las cámaras, de los reflectores, porque me he alejado mucho de las redes sociales, que de vez en cuando hago transmisiones, no muy, no muy, muy seguido, eh, pero cuando lo hago trato de estar bien contenta y bien feliz, y es algo que últimamente me ha costado mucho trabajo, estar, estar feliz, estar contenta. Me siento agradecida con Dios, y me siento feliz porque tengo salud. Uh, voy poco a poco, este, siendo la mejor versión de Lili Cetina quiero que por favor compartan esta transmisión y me ayuden a que suba un poquito de seguidores para contarles como pudieran decir los programas de antes la historia de Lili Cetina detrás del mito bien hubiera podido hacer una rueda de prensa yo reuniendo personas para poder hablar sobre este tema de, de qué ha estado pasando con Lili Cetina desde el año 2022 a este año. Lo pensé mucho ayer, antier, después de tener pláticas con varias personas para poder hacer este en vivo y créanme que ayer la mayoría del tiempo de estar pensando lo que iba a hacer hoy me la pasé llorando, como mucha gente que no queremos ver llorando en las redes ...que a veces dicen, hacemos drama, ¿no? Para mí hoy eh, fue algo... ...lo pensé desde la mañana para hacerlo... ...hoy estoy, este ya, ya está tarde, son las 5, ya con 11 acá en California... ...y me empecé a, pues a sentir un poquito más mejor para poder hablar sobre este tema... Eh, ustedes saben lo que uno dice en redes sociales puede usar bien para estar muy bien o para o ser usado en tu contra aquí el que habla ya es como como dice el dicho el pez por su propia boca muere ¿no? entonces voy a ver <ríe> si sí, lejos de ayudarme estas confesiones que les voy a hacer o esta plática que les voy a decir este, por lo menos me sirve para desahogarme y saber que mis fanáticos están siempre apoyando la música de Lili Setina, pero sobre todo que están apoyando el esfuerzo de esta persona porque nada es fácil en la vida hasta el día de hoy todavía sigo luchando y creo que más duro todavía que antes eh, no sé si se pudieron dar cuenta que subí repentinamente muchísimo de peso este, este año pasado 2022 la mayoría del año para mí fue fue un terror estuve muy enferma y es que si les digo esto no saben cuánto me enseñé a valorar el la salud, la vida, y no quería hablar de esto porque precisamente mi publicista me dijo que, no sé si recuerdan cuando colapsé en, en, en Washington, que me llevaron al hospital, salí en, lo, en la tele hasta en primer impacto, este... Me dijo que no dijera, fui a parar otras tres veces a emergencia. Pero eso nadie lo supo porque yo no quería decirlo, necesitaba trabajar. Pues obviamente uno necesita trabajar para sacar su familia adelante. Y me dijo, si tú te pones a decir que estás mala, así como estás de mal, los empresarios ya no van a querer darte trabajo. Porque van a tener miedo de dar un depósito, apartar su fecha y que tú no se las vayas a cumplir. Pues lo único que les puedo decir que desde el año pasado he estado viviendo un horror con mi salud. Días y noches sin dormir, con dolores insoportables en mis pulmones. He tomado medicamentos... A más no poder, que casi tengo una farmacia ya en mis, aquí en mi casa. Antes, no les voy a mentir, pero todavía hace unos meses que entraba a mi cuarto mi hija o algo y me decía mamá, que huele a pura medicina, huele a hospital ya. Yo todos los días le estaba pidiendo a Dios que me regresara a mi salud. Porque he estado muy mal de mi salud. Y pues me han hecho muchos estudios. Me han metido hasta el escáner de, de. para ver qué tengo en todo el cuerpo. Y pues no me salía nada. Solamente me salía que. que tenía mis. Y asma y mis pulmones inflamados y e irritados. Yo creo que de esto no les estoy hablando una mentira, les estoy hablando una realidad y me han dicho pues que nada más son mis pulmones, me han dado tratamientos, incluso estuve con un tratamiento que mandé traer carísimo de México, que era un tratamiento de este medicamento homeopático, algo así, me ponen a coserme Hierbas, qué cocholalate, qué esto, qué hojas de guayaba, qué ojo es de esto, qué. Y a veces que ya he estado harta de tanto medicamento. Este año 2022, ¿qué pasó? Yo sentí que la vida se me iba a acabar. Volví a ir precisamente para Washington y ahí me dio un stroke. O no sé qué fue, pero yo me estaba desmaquillando y yo no me acuerdo de más. Cuando llegué, entraron a mi cuarto como a la hora, dos horas, ahí me encontraron tirada y, y no me desperté. Pensaron que estaba dormida o que estaba tomada o que me subieron a la cama a dormir. Y así me quedé dormida como, como me subieron a la cama. Yo no me moví hasta el siguiente día que me despertaron me desperté con un dolor en toda esta parte del, del, del lado del corazón desde la pierna hasta la cabeza, el brazo todo esto era, sentía que el pecho se me iba a quebrar en dos me da trato y quiero no llorar porque yo que sé que esto no es para causarle lástima a nadie ni mucho menos pero es que es muy difícil para mí este, porque pues siempre he estado pensando en mis hijos, que si me pasa algo pues mis hijos casi nunca se han creado junto con mi familia siempre yo he andado sola por la vida, los que ya saben de mí he andado sola y he tenido que sacar mi familia yo sola adelante y es algo duro ...confesar lo que estoy pasando... ...y si me atrevo a hacerlo... ...van a decir por qué decirnoslo... ...si no lo había dicho... ...porque... ...salieron apenas unos temas... ...no sé si los están viendo... ...que grabé en vivo... ...me atreví a grabar en vivo... Eh, ...cosas que no están masterizadas... ...este... ...ahí salen los errores... ...como uno puede cantar o no puedes cantar... ...y me ha entristecido un poco... <coughs> que me han dicho que, que desmadré la canción, que no la puedo cantar bien o que le corté en algunas cosas, alguna canción, como ahorita acaba de salir la de que agonía, y otro tema de que se acabó lo bonito. A mí me, a mí me cuesta trabajo cantar. Cuando yo antes era un, un jilguero, yo no sé si ustedes... ¿Han sentido alguna vez que ya no pueden hacer el trabajo igual que antes? Me pasó... Ya no podía cantar ni una canción. Yo no sé cómo ustedes, las personas que me siguen, pudieron este, hacer ese cambio porque yo iba a cantar y yo sentía que me iba a morir. No había un día que no hubiera dolor. Este año 2022, sentí que la vida se me iba. Me puse tan mal que lo que tanto amo hacer, que es de la música, ya no lo podía hacer. Y yo sé que que para muchas personas no les importa pero sé que para las personas que son mis fans, no sé si recuerdan que el año pasado siempre les pedía que me apoyaran cuando estaba viva porque voy a muerto pues ya para que a veces queda el éxito y queda para otras personas se los decía porque pensaba que ya no iba a pasar el año 2000, 2022 me, me, me entristece mucho porque yo tengo muchas ganas de lograr muchas cosas en la música y, y este año pasado yo sentí que no, que no iba a, a poder llegar al 2023 y ahora que saqué esos temas me atreví porque ya empecé a cantar otra vez más mejor. No sé si recuerdan que antes en mis en vivo yo hacía cada rato y les cantaba mucho. Y no sé si te recuerdan que ahora que yo hacía los en vivos si y me pedían que cantara si no cantaba porque me costaba mucho. Me cuesta un poco el tra trabajo. Ya no como antes, pero todavía <coughs> siento una cosa aquí, aquí en esta parte de aquí. De por sí yo hablo ronco, pero... Me ha tocado, he tenido esfuerzo para, trabajo más bien para, para poder sacar las notas. Estoy sintiendo que poco a poco ya me está regresando otra vez mi voz, ya me siento más mejor, ya los dolores ya no están día y noche como antes. Pero iban los doctores, me mandaban aquí, me mandaban allá, eh, me han hecho estudios, no tengo nada, todavía me llegaron unos últimos estudios este mes y resulta que tampoco no tengo nada, solo irritados, hinchados los pulmones, y yo no sé. Me da... No sé ni qué pensar, pero después de eso, yo soy una persona tan creyente de Dios. Pero lejos de eso hay cosas detrás más que me han pasado horribles yo no creo que un ser humano se merezca que tanta persona le tenga tanto odio porque yo sí soy cabrona pero yo a todo mundo respeto yo siempre he dicho que las mentadas y el respeto se gana y yo si no tengo algo para ayudar a alguien prefiero hacerme a un lado y seguir mi vida yo sola pero no le hago daño a nadie pero sí defiendo lo mío, defiendo mi trabajo, porque es lo que me ha costado tanto. Y este año pasado, aparte de estar mal, hay personas que sé que a lo mejor van a ver esto y que se abusaron de mi confianza y que otra vez se adueñaron de cosas o de material que era mío, que yo no he salido a las redes a decir, ay, esta compañía o esta me robó, porque después de lo que pasó con don Pedro, yo, yo no he querido ser esa que digan víctima o ya le gustó hacer su drama, porque eso no es lo que quiere Lil Cetina. Yo quiero echarle ganas a mi música, quiero echarle ganas a la vida y, y dejar un legado del que mis hijos se puedan sentir orgullosos de mí. Pero nunca conté con que iba a estar tan mal de salud el año pasado. Y este año le he batallado todavía con decirles que Comencé el año sin tener una sola fecha de presentaciones. Raramente este año pasado, todas las personas que pensaba que me querían, se alejaron, se fueron. Unas tal vez me vieron hundida personas que hasta pensé que no me iban a dejar, se alejaron. Tal vez no definitivo, pero, pero se echaron a perder. Por eso todas mis canciones que compongo sé que tienen un, algo bueno. Y yo creo que va a ser el momento de sacar la canción de la tormenta porque la tenía ahí guardada. Y bien dicen que cuando llega la tormenta y no hay techo se aleja hasta el más derecho y, y vuelven a regresar cuando hay sol. Cuando sentí que mi mundo estaba nublado No sé si la vida, el destino se portó culero conmigo. Y yo ahorita comento esto porque, bendito Dios, ahí voy ya con mi salud. No estoy al 100, me veo en el espejo y digo, esta no era la licetina que estaba antes de enfermarse. subí hasta 200 libras, cosa que nunca en mi vida había llegado a tener tanto peso. Y no es ni porque coma mucho, porque las personas que me conocen, que van conmigo a las giras y todos o saben que solo pico la comida, no, no soy de comer tanto, no soy flaquita, pero tampoco he sido gorda. A veces en las cámaras me ven más ancha y cuando me conocen en persona me dicen, uy estás delgadita, no pensábamos que estabas, las cámaras siempre te engordan, como por si sí ahorita me veo más cachetona, ya cuando me ven en persona me ven mi cara más finita. Y me da tristeza de que yo, las personas que pensé que nunca se iban a ir, se fueron. Yo sé que algunos se acuerdan de una hermana que tenía aquí que se llamaba Lupe. Y yo le decía a Lupita de cariño me la traje de, de Chicago. Mi hermana, yo la quiero mucho y, y la disculpé ya. Pero en esos momentos estuve muy molesta con ella. Porque cuando yo estuve bien mala, ella pensaba que eran mentiras. Cosa que pues hasta ahorita apenas voy recuperando. Me dejó cuando más la ocupaba. Llegué de emergencias del, de, de, del Kaiser de aquí, de, de Fontana. Y me, me trajeron, mi hija y ella, llegamos como a las 5 o 6 de la mañana aquí a la casa. Me enfermé en la noche. Cuando llegamos de la gira donde había estado mal allá, volví a recaer llegando aquí y me volvieron a llevar. Llegó la ambulancia otra vez por mí. Y mi hermana Lupe se... tuvo el valor de irse sin decirme nada. Yo me desperté. Me trajeron de la... Me trajeron de la, de, de la emergencia y pues me dieron medicamento, me quedé sedada. Cuando llegué... Yo le dije que quería pollo porque le había pedido que me hiciera un caldo de pollo cuando iba a llegar de la gira, porque venía mala de allá. Pues ya aquí no me lo alcancé a comer. Pero en la mañana cuando llegamos de la emergencia le pedí que me diera ese caldo de pollo. Pero no era porque yo me sentía bien para estar comiendo, sino que yo siempre he pensado que cuando he estado mal sí tengo... Tengo que comer, porque solamente cuando uno come te ayuda a combatir la enfermedad. Entonces en mi mente nomás pensaba, tengo que comer, porque me sentía tan mal que pensaba que comiendo me iba a recuperar. Y cuando ella llegó con el plato, creo ella y mi hija, y yo estaba dormida, porque él ya me había hecho efecto el medicamento. Yo me dormí, me desperté como... Como a la una o dos de la tarde, no recuerdo bien. Y mi hermana ya se había ido. Me dejó cuando más lo ocupaba y se fue. Y sí me dio un montón de tristeza porque yo siempre he estado sola, pero... Como les digo, toda la gente se me alejó.